es que el promedio de, de las ganancias de la ISAFRE en, en 2005 y 2015 ha sido de alrededor de 100 millones. Y efectivamente, estas ganancias han bajado posteriormente. Es decir, es cierto que han bajado, y es cierto que en algunos eh, años y algunas ISAFRE han tenido un problema. Pero lo que vale la pena decir es que, bueno, eh, cuando bajan las eh, utilidades se dan un tremendo escándalo, pero cuando suben no pasa nada, es decir, no, no, hay, no hay compensaciones de, de generales de largo plazo, ¿no? eso es pasado y, no, y no, no, no hay nada. Ahora, esta es una decisión que es muy, muy típica de, de, de, lo, de los grandes conglomerados chilenos, es decir, eh, la ganancia son privadas y las pérdidas son socialista. públicas ¿ah? o son socializadas. Entonces tenemos que ver que efectivamente hay una diferencia, pero eh, hay que tomar en cuenta lo que ha pasado en la historia, por eso es lo que estamos. Bueno, la ley en debate, yo no voy a hacer esto porque todos estamos más o menos enterados, esto es lo que dice la prensa, eh, lo fundamental es que se le está incluyendo a las artes restituir los co- Hacemos a la siguiente para no quedarse mucho Entonces, eh, ¿qué, qué estadísticas? Eh, aquí vamos a retomar algunas estadísticas eh, pero que son sumamente importantes porque hay una especie de, eh, de mitos o, o cosas no claras en, en, lo que, en lo que circula en la prensa Los planes de la visada eh, hasta el mes pasado los planes eran 56.222 o sea hasta el mes pasado hasta el año pasado ya, el mes de enero del 2022 56.222 planes y informados sin embargo y miren esto bien el 33% de estos planes o sea 18.666 planes tienen solo un cotizante adscrito es decir se hacen los planes ¿no? a la medida de las personas y entonces empiezan a hacer los planes con personas, por así decirlo, complicadas, de tal modo de ir aceptando de manera diferenciada, o sea, haciendo todo lo contrario de lo que es un sistema de salud solidario y lo que nos damos cuenta, y esto para efectos de un eventual tratamiento, es de que no son 56.000 planes los que vamos a tener enfrente, sino vamos a tener... Muchos menos, que son finalmente los que están en comercialización, que son 2.500. Y, eh, eh, eh, eh, y los otros, los 18.666, son 18.666 personas. Los aportes voluntarios, ya decíamos que están llegando a 11.6 por lo tanto lo que hay que tomar en cuenta es de que el, lo, los montos per cápita que tiene la ISAPRES para resolver los problemas de salud de las personas, son superiores en bastante al per cápita que tiene el CONASA, en bastante. Y pese a eso logran, logran estar en quiebra. Por último, la cobertura financiera, eh, en términos estrictos, también son datos de la Superintendencia de Salud, el, lo que cubre realmente los planes de la ISAPRE son el 62,2%, esencialmente, efectivamente, en eh, atenciones hospitalaria que llega a 70% y el 54% en ambulatorio.